muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo un lance en el que ha batido dos el de roswell o wapiti y sin más preámbulo comenzamos llegamos al alto del acantilado vamos a ver ahí vemos un animal un media otro medio Do dos nivel 5 madre mía vamos a intentar el lance desde aquí la primera vez que veo dos nivel 5 Marcamos a uno que por la menos tiene ese. Marcamos al otro. Disparamos a uno. Y... Disparamos al otro. Los otros han salido corriendo. Y ahora viene cuando la peina. A ver cómo bajamos por aquí. Bueno, vamos a coger el botiquín en la mano y poco a poco vamos a ir bajando. Con cuidado no vaya a ser que, que nos derribe la gravedad que ya me ha pasado alguna vez que caerme de un acantilado y, y nos manda al puesto como cuando nos derriba un león vamos bajando Garrete viene a nuestro lado y no tiene problema por bajar tiene cuatro patas, nos ladra diciendo oye que está un poco difícil pero bueno se ha puesto a llover hay o sea, que tener cuidado que, que el piso está deslizante Vamos bajando, vamos bajando poco a poco y a ver el resultado que nos que nos sorprende los dos niveles 5, espero que no sean trolls, porque madre mía, si son dos diamantes juntos sería oh, la primera vez que, que vería yo dos diamantes juntos. Vamos a mandar a Perrete, venga Perrete, busca. Sale corriendo por allí, lo vemos. Él se ha buscado otro sitio más fácil para bajar. y ha olido la sangre. Se va directamente al primer animal. Vemos ella su contorno y en amarillo. Vemos una, una llamada de... Bueno, vemos, no. Escuchamos una llamada de, de guapití o de elk de rosbe. Y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro primer animal. Diamante. Un diamante 413,50... Qué preciosidad. Vamos a guardarlo. Y vamos a, a recoger al segundo. Que sí, perrete. Venga, muy bien, campeón. Venga, busca el siguiente. Vamos. Busca. Ya sale perrete corriendo. Se va hacia hacia el impacto de, de la primera bala. Vemos que es un sangrado en órgano vital. O sea, no, no andará muy lejos. Ahora nos dice Close que ha encontrado huellas right estamos rodeados de ellas Ahí I'll vemos que viene otro, a ver si puedo hacer el lance No, no, se, se me ha escondido Así que vamos a, a recoger el otro animal Que ya vemos ahí su contorno final Y Perrete llamando. Muy bien Perrete, vamos a sentarlo Que habrá que, que premiarle Venga, una galletita, que lo has hecho muy bien, lo has encontrado los dos a la primera. Y ahora vamos a ver qué, qué nos arroja, será un troll, no será un troll, ya lo veremos ahora. Diamante, un diamante, 385,40. Qué cuerna más bonita cerradita para ella en forma de corazón. Qué preciosidad de animal. Y vamos a, a disecarlo. Ya lo hemos disecado. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido Justamente aquí en esta zona, bajando del puesto de arriba hacia abajo Al lado del, del mirador Y la verdad que estoy sorprendido porque es la primera vez que veo dos animales diamante juntos pues Vamos a echar un poquito de repelente y voy a montar el vídeo